lo que le gusta a uno uno le escucha con esa fuerza y a mí me gusta eso eso es lo que sucede, que a mí me gusta el programa por eso, y uno puede expresarse y usted no le mocha la, la llamada a uno como se la mocha a los demás, inclusive hasta el programa de la mañana de, de, lo, de, de la radio que se oye a nivel nacional que no voy a mencionar el nombre, le cuente la llamada a usted, usted, no lo hace, eso es lo que me gusta de usted, y muchas gracias Pitágoras por, por ese, ese servicio que usted me dio, yo lo puse a usted y ellos inmediatamente lo pusieron, parece que le tienen miedo a usted. Claro, esta lengua no gracias. Quieren, gracias quieren escucharla. Un día yo entré al norte y me dijeron de las pocas veces que voy a pagar siempre mando porque es tan desagradable ir a pagar un servicio que usted no recibe, ¿verdad? Y yo que cometí la desgracia de regalar mi inversor, he llorado lágrimas de sangre. No que es un sector 24 horas, los barrios no se la llevan. Usted puede tener en un campo aquí, y lo digo porque yo tengo, y lo voy a delatar, no importa. Yo tengo un primo hermano que vive en el campo. Tiene tres aire acondicionado, un colmado, cuatro físicos. Es de dos niveles la casa. Estamos hablando que hay cuatro o cinco plasmas con una sala gigante Abanicos de techo, terraza, una piscinita, sí, porque aquí la gente está artillada. ¿Tú sabes cuánto paga el de, de luz? Mensual, en lo que yo pago 10, 15 y 20 mil pesos, 800 pesos él paga. Múdate para el campo y sé PLDista, porque si tú eres PLDista no te cobran. Pregúntale a Euclide Gutiérrez Félix que tuvieron que armarle un lío y hacerle pasar una vergüenza pública para que pagara. Como 12 o 15 millones de pesos que debía al final, le tuvieron que bajar la mitad a ese miserable. Porque así son esa gente. La mayor parte consigue dinero y son unos miserables. Y mira que yo no quería comenzar peleando hoy. Porque yo sé que independientemente de lo que yo diga aquí, nada va a cambiar. Desgraciadamente. Pero sin embargo, en un momentito, la cartita que yo le presenté ayer tiene una segunda parte hoy. Ustedes saben cuánto va la cartita para los electrodomésticos y ahora para los alimentos. Solicitaron 500 milloncitos de pesos para darles raciones alimenticias y 389, o sea, casi mil millones de pesos a la franca el plan social para la campaña política. Y lo que duele es que lo pagamos usted y yo. Y a esos pendejos que reciben esa basofia, escuchen bien cuál es la estrategia. Yo le dije a ustedes, ¿quiénes van a ganar las elecciones?, yo te pregunto, Israel, a ti, amén, y a ruso. ¿eh? Ustedes son gente pensante, estudiaron, pasaron por la universidad, eso es otra cosa. Están leyendo, por ejemplo, el ruso que está bajado leyendo muchos libros que yo le he Y qué bueno que tiene esa sed de leer. Porque mira, eh, no con de vuelta, date un tiro. Digo, mentira. Mira, eh, reciben eso. Y tú sabes qué es lo que va a hacer. Va a ir la Junta y el procurador a meter preso al que dirige el plan social de la presidencia, sabiendo quién ha dado esa orden directa. Mentira, no van a hacer nada. Y una oposición con la boca tapada. No es con un bolón, parece que le pusieron otro. Ustedes con las cosa con la que se tapa el inodoro. Cuando está lleno de ese fecales, se lo pusieron en la boca. Callado. Yo voy a pasar un video en un momentito lo voy a mandar el mate. Y voy a pasar la carta para que ustedes la vean las dos partes. A la franca. ¿Y por quién ustedes creen que va a votar el infeliz que no tiene una estufa en su casa, que no tiene un cilindro de gas, que no tiene un abanico que no tiene un televisor, que no tiene comida y le, dan, le hacen una comprita? Así es. Entonces, la ley de partidos, la ley electoral que lo prohíbe, esta práctica clientelista que la hacen todos los gobiernos, pero ahora más a la franca, porque Danilo lo dijo. Yo voy a usar todos los recursos que tenga a mi alcance para que ganen mi candidato. Y ahora cuando gane el 70% de los peleadistas, es que Luis Abinader y Leonel va a abrir los ojos. Y se va a dar cuenta de lo que yo he predicado. Y me van a decir, no que las elecciones municipales no influyen en las presidenciales, m i -E r d -A. Buenas noches Que no quiero decir eso Buenas noches. En televisión dígame Van a utilizar Todos esos recursos Para comprar Eso se llama sobornar Pero que está instituido Pero ustedes no escucharon cómo es que dice en la carta Para que compre electrodomésticos Y demás enseres ¿Lo va a usar la institución? ¿En qué lo va a usar la institución? ¿En qué va a gastar? 500 millones. ¿Y ustedes saben cómo dice la que dice nada de la comida? Yo la tengo, la voy a leer en un momentito. Para uso sin fin. No se sabe qué es uso sin fin. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Con lo que sea. Para campaña política. Entonces pasa. El 16 de febrero, que está ya faltando apenas 11 días, pasa el 16 de mayo, febrero, marzo, abril y mayo, tres meses y después el país te dice, oh pero mira la deuda se incrementó en 10 mil millones de dólares. Ahora, este país es el país de las paradojas. China, con el coronavirus, en ocho días, construyó un hospital con mil camas, mil camas a un costo de 40 millones de dólares. Y República Dominicana tiene seis años construyendo el Manuel Cabral Ibares de 200 camas y ha gastado ya 40 millones de dólares y no lo termina. ¿En qué lo hacen? ¿Y cómo se llama eso, muchachos? Y después ustedes ven un pata de esto, pasa hambre, multimillonario con razón robándoselo todo a este país. Pero este país no va a escarmentar, por más que yo diga.